16. Coronación. Vitalis ha adoctrinado a Hugo y ha desatado el poder de las ratas en el chateau de Umbrage, Acompañado de Nicolás, Arthur ha muerto a manos de Nicolás. Pero Amicia y Hugo, reunidos de nuevo, han conseguido acabar con la mano derecha de Vitalis. Ahora el grupo se dirige a la ciudad para poner fin a la locura del gran inquisidor. Pues vamos allá. Hola, muy buenas. Soy más Gaming y bienvenidos a este capítulo 16. Coronación. Vamos allá, vamos a entrar. Ya podéis suscribiros en el en el botoncillo abajo justo y bueno, vamos allá. Empezamos. It's huge. How are we going to find Mommy? We'll get her out of there, Hugo. Right. That's enough hanging around. Hey, wait! I'm <coughs> nearly sad. She'll be alright. But can't we help her? That's why we're here. To help her get revenge. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Roderick, he's five years old. Hola, muy buenas y bueno, estamos en este capitulazo 16 y bueno, ya deciros que tenemos dos capítulos muy grandes, estrellas, este 16 y uno más, ya veréis por qué Vuestros son bastante largos y bueno, ahora lo que tenemos que hacer, vale, son bastante largos, durarán un bastante tiempo Son larguitos, es decir, no son cortos, que haces dos cosas, hablan, desaparecen y tal, no, son largos entonces ahora tenemos que entrar en la ciudad Tenemos que ir a esa catedral donde está Vitalis Nos va a esperar Y bueno, no puede decir más ahí sí que ya no más Y bueno, ahora sí que es verdad que tenemos que pasar la ciudad Van a venirse muchos inquisidores encima Y va a ser bastante chungo Así que bueno, vamos a caminar Tenemos que entrar al pueblo y bueno, ahora tenemos que colarnos por una serie de cosas para llegar a la, a la catedral y bueno, ya veréis que es un poco difícil. Pero lo vamos a hacer seguro. Vamos allá. Oh shit. No Ellos... no oh shit, Mattie. Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do it, Melly. They We don't have a choice. We have to try the great door. But watch out. Yo, Melly, wait. No. Vale, cogimos el pizanguis Pero... Y bueno, pues vamos a ir mirando Aquí tenemos otra cosita Azufre, 216. Y de momento ni nada Yo creo que así, que como estamos ahora Es decir, eh, tipo <coughs> Estamos con Hugo De la mano y tal, yo creo que no Va a haber ningún sitio ninguna cosa secreta ni nada así que yo creo que me voy a hacer lo que, lo que es voy a seguir la guía y bueno cogemos el roca ya 11 de 14 salitre 5 de 16 y tela 8 de 16 seguimos caminando ya vemos allá los primeros inquisidores a la altura de esto. De, de, de la ciudad entrando y bueno a ver qué tal se nos da faith. In the meantime we have a job to do. Right, I'm going back. Be careful. Oh shit! They'll be seen! Tenemos que avanzar, tenemos una tarea bastante difícil si sí, es llegar a la catedral vamos a, vamos a ver Perfecto, uno fuera Vale, vamos a ver por aquí qué tenemos Tenemos alguna cosa especial Roca, Un otro saco de rocas Ya está, estamos a tope de rocas Seguimos Vale, uno está fuera. Desactivado ya. Pisanguis 516 y azufre 4.16. Ahí tenemos la catedral. Vale, ahora esto es un poco chungo. Hasta llegar a la catedral se complica, ¿eh? Ahí tenemos Salitre 716 y a partir de aquí tenemos que buscarnos la vida. Bien. Vale, ahora creo que puedo hacerlo. ¿Cómo están? Perfecto fuera ahí perfecto vale cogemos ahí salite 716 otra vez y bueno las ratas ahora ya en nuestro poder cosa buena vale el sangre y salite seguimos avanzando y hay que ir tirando más más cositas por aquí rocas de sobra hijo de puta pero ahora ahora ahora ahora ahí va con la esta vamos para atrás ahí está Vamos a darle la estrella ratas, vamos a por él. Vale, ahí estamos. Perfecto, avanzamos. Pisangis 9 de 16, Roca 12 de 14, seguimos avanzando. Vale, ahora viene una parte bastante chunga, ¿eh? Aquí. Estamos ya en el meollo. Hostia, me ha visto ahí, me ha visto, pero yo no sé si tiene... Buena. Vale, soltamos ratas. Puedo. Perfecto, que venir uno ahora a otro. El cuño no me jodas que es otro de con no. ¿Por qué no? Vámonos, vámonos. Hostia, y este de dónde viene, tío. ¿Qué hago yo con este tío? ¿Qué hago yo con ese tío, macho? Joder, lo tenía bien, macho Lo había hecho que te cagas ahí Perfecto Vamos, que coman ahí Tengo que dar este de por aquí. Tengo que pillar ahí. No, no le pillo. Tengo que irme por aquí. Y e irme por este lado. Que ya las ratas. Vale, este... Qué buena. Vale, vamos para fuera. Vámonos fuera. Que aquí viene uno. Vale, pisan que se hay azufre. Y ahora es que viene un tío alto, pero yo no sé qué hay que hacer con este tío, no o no me acuerdo. A ver. Esto lo quitamos. Bien. seguimos por aquí, que está el meollo, donde me han matado a mí antes, azufre 816. Ahora creo yo que tengo que avanzar. Vale, perfecto. Eh, espérate. Vale, cogemos alcohol, 8-16. Y yo creo que ahora tengo que ir recto. A ver... Voy a tirar todo esto. mía mira la música. ¡Ah, está ahí! Ok... Vale. Ya, pero por lo que sea está preparado. Mejor que no me haya visto. De momento. No, claro, ese no sé cómo cargármelo yo. Ese es una. Yo creo que eso es de, de. Vamos, de Hugo. Que no nos ve. De momento no. Y yo creo que ahora lo que debo es entrar, que no me vea por las escaleras. De pie 16, a ver si lo consigo. Bien, bien, bien. momento, bien. Herramienta 1.16. Apagamos aquí luces. Nadie nos tiene por qué ver. Ahí. Perfecto. Y ahora este tendría que darle a Rodri, Claro. metido claro y aquí es que tampoco hay más que hacer hay que avanzar pues claro es que estás de aquí avanza tú sabes creo que debo ir por ese camino y aquí está él Vale, salí. Ahora digo yo una cosa ¿De qué me hace falta tantas rata y si luego No le puedo dar? Uf, es que me ve, tío nah, Por esto estamos a tope Pues es que aquí no se puede avanzar Obviamente, claro, por aquí tampoco. Obviamente hay que avanzar por aquí. Ahora. Hijo de... Ahora, ahora. No la había dado bien. Ahora sí, lo tenemos. Vamos, seguimos avanzando. Vale. Seguimos en la ciudad. Dos guardias. Ahí me he equivocado, coño. Corre, corre. Me he equivocado. Yo era uno y él era otro, joder. Vale, no me he fijado, no me he fijado. Eso es. Que son cositas ahí, joder. I'll take care of it. On your mark. Alone? Do you want to do it? You got it, Roderick? Yeah. Come on through. Perfect. Vale, estamos en la zona chunquilla ahora, ¿eh? Hm. Yo con no sé qué me pira. Bebé, no Cabrito porque hay allí una zona está jodido. Vale, ahora ya sí. Vamos para allá, vamos, vamos. Vale, ahora tenemos que atravesar la... De ahora debemos atravesar la mansión esta. Hecho de roca 16. Y bueno, de 16 ir avanzando hasta la catedral. Ahora ya sí. Nos queda ahí una cosita más y ya llegamos. Ah, no pasa nada, vamos Hostia, no me acordaba yo de esto ¿Que me va a matar otra vez? Hecho, hecho. Ahí lo tenemos. Vale, cogemos ahí, hemos eliminado la patrulla. Esto es una patrulla, es una patrulla inquisidora. Pisanguis, perfecto. Vale. aquí, es un momento de angustia pero no nada, vale tela 11 de 16 ahora debemos ir por aquí vale, tela 6, perdón cuerpo 6 de 16 vamos allá captain of the Inquisition You're a tough guy I Perfecto Salimos salimos 16 y salimos a la calle roca 9 de 14 la parte, digamos jodida, ¿vale? Aquí tenemos un custom Pues no vamos a poner En el juego, pasándomelo, yo solo mejoré, mejoré toda pues todo lo que tenía, esta vez, ¿no? Claro, porque he ido más pasándomelo que otra cosa Pero bueno, seguramente lo haga Y bueno descubramos cosas como esta Que me he metido aquí no sé a dónde me lleva voy a investigar. Un alcohol. Ah, me lleva por, por por atrás. Pero aquí no hay nada. Vale, ahora lo que os digo. Ahora lo que hay que hacer aquí. veis este carruaje. Ahora tenemos que empujarlo. Y Rodri lo que va a hacer es que se va a comer toda la flechería que hay ahí. Hasta que lleguemos. Esto va a ser el momento clave del juego. Va a ser clave. Va a ser clave. Bueno, mejor. Miento. Empuja a él y se come todo. Se come todo a la flechería. Aquí Y yo aquí abajo Una y más Uno más ¡Ay! ¡He fallado! Joder, lo tenía Tenía esos dos ahí Qué mala suerte Otra vez Vale, otra vez. If we push it Hugo Hey, pushing. salen? Claro, tengo que darles a la vuelta, bueno, no no por suerte no son muchos. Soldados ahí, vienen ya, vamos. Ahí está. Vamos para abajo. Es. No más, vamos, uno más. Vale, hay que darse la vuelta damos la vuelta ahora ahí. Pero vienen por aquí. Detengo. Vamos, que detengo. tengo vamos. Le tengo. Le tengo, vamos. creo que sí. Vale, ahora ya creo que sí. Avanzamos. Vamos, te llegamos, vamos. I just on, quick. Oh my God, Rodrigo. I'm a bit better. I'm right behind you. All right. Hugo. Come on. We have to go. Vale, avanzamos ahora believe it. This can't be happening. Millie. please! No! Those bastards have to pay! I'll make them pay! Our priority is to stay alive and stay together. That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone! She's right, Millie. Roderick. He's gone, Hugo. He's resting now. What is this bloody rat? But they're going to get us too. Really? How? Like this. How do you? Wow, it's Oh, it's really happening. Vale, esta parte también es jodidilla. El tío se ha puesto de loco. A ver. Esta parte bastante jodida, ¿eh? Vale, cogemos tela. Y cueros. 7 de 16. Vale, este ya no sé si es... No. Sin ahí sí. Ah, claro, hay una colmena. Vale. Puedo, ¿no? Bueno. perfecto ahora había dos aquí dos jodidos que les tenía que dar ya está ahí la catedral ¿eh? estamos en, en nada en 0,1 por aquí a los... ahí, voy a venir ¿sí? no, no, a ir, lo hubiera quitado allí, sí. Vamos avanzando por tranquilidad, ahí no lo veo. Hacia atrás, hacia atrás. No, no. Bien? Bien. Vale, los tres fuera. Qué bien, se han muerto en el sitio adecuado y en el, y, y en el momento adecuado. Vale, seguimos ahí. Vale, Vamos, se llama, avanzando. Estamos aquí ya, ¿eh? Estamos aquí Vámonos Bueno, vienen aquí Espérate, vienen Uf ¿Por qué me he bajado? Lucas De la flecha, qué oportuno, macho Qué oportuno Vamos, Hugo La está ahí Que... Pero cómo me la ha tirado, tío si, le, si tenían ahí las ratas Creo que había un... Claro, hay una zona ahí de... Ya no sé por qué no no le pilla a las ratas No entiendo nada no le pilla a la rata ¿por qué este ese no sé por qué no le pasa la flecha Así que, que out. ¡Go on! ¡Arriba! well. ¡Arriba! ¡Arriba! Vale, yo creo que ya. Ahora sí, ahora inside. sí, ahora sí. Joder, perdona que me he rollado, macho. Que, es que he hecho de más de la cuenta, macho. Más vídeos de más de la cuenta. Some family Millie. Ya estamos dentro, ¿eh? A partir de aquí ya, ya no salió. Este te va a a No No No No don't No No No He sacrificed them. He's past the threshold. Go get out of here! Oh, for pity's sake. Hugo, are you ready? Yes. The rats are here. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Bueno, creo que está llegando... ¡Déjalo, Vitalis! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Bueno, bueno! ¡Chugor, tu poder! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Estoy bien, no te preocupes! Sí, es un estudiante muy especial. ¡Mucho que ha olvidado el malo que le enseñó todo! ¡Cantando, viejo malo! ¡Déjame que te ha matado y no escucha tus palabras! And yet, look at you, walking towards me, like lost sheep to their shepherd. That's enough, Vitalis! You're alone! Give you us back our mother Or Oh, what exactly? I still have things to teach the Carrier and his friends. <laughs> You're so touching. Thank you. Thank you for your candor. You hear them? The angel. The angel of the new world! Get back! The light, see? I saw it! Come on! Lucas! Melly! Stay there! You no! Know? I can help you! I can! It's our blood, Melly! rights. Esta parte es muy difícil Unite and devour them. Oh, He's getting them to regroup They're not stopping, stopping them. I can do it yeah. really? Now, come on, you go. It's our only chance My brother's blood You're nothing but a usurper She's right, Fidelis ¡Esto ahora una que avanzar. Esto es como una guerra de ratas. Ahora tenemos que ir pilló la bola. Yeah. Rise up and smother them! But the... He's getting them to regroup! They're not stopping! The I can stopping him! I can do it. Really? You go on, Hugo. It's our only chance! Me! Picalis carrier of the prima macchina, crowned my blood. My brother, blood, you're nothing but Unbelievable. Yes, well done, Hugo. We'll show him. Watch, this. Witness the end of what remains of your lineage. Leave them alone. They're children. Round, they are merely <laughs> relatives of the old world. Hmm? Stop it! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Hugo, ¡Hugo! ¡No! ¡No! debe abusar ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Take your mask. Thank <laughs> you. is your last approach! I sacrificed my flesh to become the crucible where within you might! You cannot it, kill that yeah. which has been sublimated! He's got no protection on himself! cell! How dare, dare you! I can hear screaming is is this is your last affront! I sacrificed my flesh oh, to become the crucible where everything unites! You, might... you no, cannot kill that. that which has been sublimated! Out, we'll descend at the old... Yeah, Itani. Hugo, calm down. It's over. Pues espero que os haya gustado chicos un mm, juegazo la verdad los micros más gaming y bueno nos seguiremos viendo más juegos espero que os haya gustado y bueno nos vemos en el capítulo final que es el 17 la verdad es que me ha gustado después de casi 17 capítulos que el siguiente ya bueno es el final y bueno deciros que ha sido un placer y que nos veremos en más post, así que hasta la siguiente, hasta luego, chao. Lo que vas a ver en este capítulillo, vale, va a ser ya un poco, pues, el pueblo la normalidad. Ya no va a haber tanta... Lugrube. Lugrube. Lugrube. Lugrube. Lugrube. tenemos salir la palabra, porque ya no hay rata, ya supuestamente está todo normal. Y bueno, pues, está en el pueblo en ¿no? can't wait for us to find a new castle well you've got the taste of a king now we'll see what we can do we have to leave the region first so are you to home yes the nest is still there but it's empty I can't believe the rats are gone for good let's hope they are entonces lo que bueno pues o sea, lo típico de los pueblos, la gente que sale ahí a, la, a preparar el pollo, eh, los calderos famosos con, con los haciendo cocidos, Vamos, todo todo muy rural. Ah mira, vas a hacer un puesto de tiro. Let's have a go. Good, good. The rule is simple. You have six stones, six possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Lista. Ready. ¡De ¡Usted sí, sí, una sí, manzana, manzana, tío! ¡Una manzana! ¡La manzana! ¡Ah! ¡La, la cocodrina! ¡Te encima. Hugo, Qué ¡Oh, gracias! Before. Hugo Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a bad! Come on, Hugo! <laughs> <laughs> right. But we can't stay There long. There'll be empty houses. If the bite leaves us in peace, people will come back eventually. Eh, vamos a ir a la feria, dice Hugo? So is it true? You're going to deliver grave It's been three days since we've seen a rat. We have to get back to work. Dude, vale, dónde está la see anyone a Vale, ellos Ah, el que está aquí esperándonos. Vamos allá. Vamos a hey, look. Oh. That's the young boy. Oh no. No, noble, you just can't come in. But why? Because you can. That's why. O sea, que le siguen buscando a él claro, en el otro en el siguiente en el en el próximo veremos, a veremos qué es eso. Espero la historia, pero seguramente hey, Hugo, ¿qué? La que será obvio. Seguramente sabemos. ¿Qué? 20 ¿20 <ríe> You can't feed me! <laughs> <laughs> all right, all right! You won! Yes! I know. 20 apples! We made it, Lucas. Do you have everything? The St. John's what? the Hawthorne, the... all of it! Let's go! Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way, then she left, because she doesn't like me anymore. Hugo, she... she had other things to do. That's not true, but it doesn't matter. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll shoot me back on her feet. All right. Hey, Hugo. What? Do you think I'm pretty? <laughs> requires punishment.